Calle Asunción de Sevilla, aquí es donde inicia la magia de la serie Navidad 2020. La calle Asunción, sí, lleva el nombre de la capital de Paraguay, es una de las más largas que tiene la ciudad, por eso también te la queremos mostrar en esta noche de la Seminaridad en Sevilla.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 Centro de Sevilla y bueno esto es, es una maravilla, a seguirnos cuidando mucho, a ser respetuosos con todo lo que está viviendo el mundo, pero disfrutando de la luz, de esa magia, en un próximo vídeo estaré mostrando más de lo que tiene esta hermosa ciudad, bueno un abrazo, cuídense mucho.